Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Con cariño les saluda Otoniel Zapata. En esta oportunidad con Mónica Paola Salas, intérprete de música romántica en el idioma inglés en un 90%. Por supuesto que también interpreta música en español, en nuestro lindo castellano. Nacida en la ciudad de Bogotá en el año de 1988, inicia su carrera artística a la edad de 19 años Incursionando inicialmente en géneros urbanos Años después se dedicó a interpretar música electrónica y pop, Teniendo participación en eventos privados y corporativos Hola Moriruntz, un saludo bien especial para usted Bienvenida al canal OZ Producciones Hola Otto, muchas gracias por la invitación a este espectacular canal Para mí es todo un honor ser parte pues, de los artistas a los cuales has entrevistado Empírico. Eh, he tomado una que otra clase de técnica, pero todo mi proceso ha sido empírico y, y he tratado de pulirme también con algunos eh, tutores que he tenido, pero conservatorio no no he tenido preparación eh, profesional, digamos, que en cuanto a estudio se refiere. Claro que sí, sí, he tenido varias personas que he conocido eh, en mi vida, eh, he tenido varios amigos que son excelentes cantantes, gracias a Dios por mi camino han pasado personas muy talentosas de las cuales he aprendido muchas cositas y he tratado de ir cogiendo de cada uno a lo bueno, lo chévere, lo que más me gusta. Tengo la oportunidad todavía de conservar una bella amistad, igual desde muy chiquita estoy viendo cantantes que han pasado por enfrente eh, de las que he visto cantar y también he admirado y todavía admiro muchísimo, con las cuales también me hablo aún y es una muy bella amistad y si necesito algún consejo o algo que, que quiera saber, yo tengo a quien preguntarle, gracias a Dios, a estas bellas amistades. Moni Runtz ha participado en producciones de diferentes artistas y programas de televisión colombiana, haciendo aportes en los coros. En el año 2016, debido a la experiencia, comienza a interpretar diferentes géneros musicales, como rock and roll, funk, música disco y algo de música tropical latina. Sí, eh, he tenido, digamos que, genéticamente hablando, mi abuelo, era una persona melómana y amante de la música, cosa que también inculcó, eh, creció también en mi padre. Entonces de ahí vienen las raíces, yo creo que el amor por la música y, y, y esta, estas ganas de, de, de vivir de, de la música, de experimentar con este arte y también de mi madre, que mi madre también tenía, tuvo su experiencia como cantante en su infancia. Claro que sí, no sé, siempre he tenido como esa pasión por la, por la música afro, siempre desde muy pequeña como que tarareaba las canciones en inglés, intentaba imitarlas, escribía lo que entendía para aprendérmelas. Eh, la mayoría de cantantes que siempre he seguido han sido afros me encanta esta música, la voz de ella, los matices de ellas, la, los matices que tienen ellas en la voz, siempre como que mi oído se acostumbró mucho a ese tipo de música, a lo que es el R&B, eh, que me encanta, entonces yo creo que de ahí viene el gusto por cantar en inglés, que es como que a lo que más me dedico, digamos que la mayoría de repertorio que tengo es en inglés, entonces... Eh, desde muy pequeñita amé esta música afro y además que el pop también yo de pequeña pues soñaba ser, no sé, y tú en mi época de infancia era Britney Spears, Shakira eh, y estas cantantes así que estaban como en el boom Mariah Carey que eran como que las admiraba demasiado, entonces yo creo que de ahí vienen como que mis influencias a la hora de cantar. Yo creo que es Killing Me Softly, que para mí Lauren Healy y los Fugees que también eh, admiré mucho, toda la música de, de ella. Eh, para mí poder cantar Killing Me Softly es como devolverme a mi infancia que cantaba digamos que frente a un espejo yo solita para mí hacerlo ahorita en una tarima es como que un sueño hecho realidad. Strong in my pain with his fingers. Singing <música> my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killed me softly with his song. Claro que sí, eh, bueno, dependiendo del, del lugar donde esté porque pues en muchos sitios hay gente que pues desconoce la música entonces como que llega a sentirse como eh, aburrido por decirlo así cuando no conocen una canción o algo así pero para mí es como que más libre me siento como que más confiada haciéndolo y no deja uno de sentir nervios pues cuando el público de pronto eh, es nativo de Norteamérica o que manejan perfectamente el inglés he tenido ocasiones de eventos con, con personas extranjeras de inglés nativo entonces eh, no deja de ser un poquito como que tensionante el momento, pero bueno ya a la de Dios y sale sale bien y pues igual siempre como que me dedico mucho a, a entender el idioma, a expresarlo, a como que interiorizar lo que voy a cantar para poder así transmitir el mensaje correcto. ¿no? Tengo en el repertorio de todo un poquito, ¿sí? Es dependiendo también el cliente o el evento o los gustos en sí Que a mí me encanta cantar en inglés, me encanta En español también y digamos hago en la, la mayoría de veces hago música plancha baladas De, de por decirlo así del ayer hago boleros eh, una que otra salsa o o temas en particular tropicales, también, también lo, lo hago. Claro que sí, en este momento estoy lanzando mi primer sencillo, que se llama Me Basta, el cual eh, produjo mi hermano, que es maestro pianista, Nicolás Sala se llama. Él, él produjo esta canción, espero que vayan a Canal de Citocina a escuchar la canción, y dice no tengo nada que perder me da lo mismo mañana que ayer no tengo nada y todo es mío de igual caliente de igual si es frío no temo a la oscuridad la necesito para poder soñar no temo a lo alto ni a lo profundo no busco un cielo y quiero al mundo me basta con tu voz y poder creer que tengo tu amor un amanecer me basta respirar para comprender que tengo vida bueno y ahí está me basta todos súper invitados a, a escucharla y a disfrutarla en el canal de Citocina de youtube